Vamos a hacer un Kirchhoff de tres mallas. Vamos a empezar eh, asignando nombre y sentido a las intensidades de rama. Recordad que intensidades de rama son las intensidades que hay entre dos nodos consecutivos. Y en este caso podemos comprobar que hay cinco eh, caminos diferentes a los que puedo ir yo de un nodo a otro. Por ejemplo, este nodo de aquí tendremos una intensidad que voy a llamar I1 y voy a decir que es entrante en el nodo que a su vez saldrá de este nodo de aquí a la izquierda recorriendo las resistencias R1 y R2 y los generadores E1 y E2 este nodo de la izquierda voy a decir que por aquí va a entrar una intensidad a la que voy a llamar I2 que a su vez saldrá de este nodo de aquí en el, sigo con el nodo de la izquierda eh, hay una tercera rama que sale de este nodo Pues vamos a decidir que de aquí sale una intensidad que voy a llamar I 3 que a su vez entra en este nodo y siendo con este nodo eh, hay cuatro cables que entran en el nodo o que se juntan en el nodo por lo tanto habrá cuatro intensidades diferentes mm, ya tengo identificadas dos la 1 y la 3 Decido que esta la voy a llamar 4 y sale del nudo, por lo tanto, entrará en el nudo de abajo y simplemente me queda en este nudo de aquí ver cuál es la intensidad. Voy a decidir que me falta y voy a decidir que entra en este de aquí, de abajo, por lo tanto, saldrá del de arriba. Y como hemos comentado muchas veces, esto asignamos el sentido que nos apetezca y luego ya serán los signos los que nos den la solución definitiva de si, la, si el sentido asignado a cada intensidad es correcto o no puede ser que hayamos acertado es difícil acertar todas así como lo hemos hecho sin pensar o puede ser también que estemos totalmente equivocados bueno, una vez hecho esto vamos con las tres mallas vamos a llamar a la malla de arriba malla A a esta la voy a llamar malla B y a de aquí la voy a llamar malla C vamos a asignar sentido a las tres mallas. Como ya he asignado sentido a la intensidad de I1, que pertenece solo a la malla A, para no complicarnos demasiado las ecuaciones, vamos a asignar a la intensidad de malla A el mismo sentido que I1, es decir, antihorario. Lo mismo ocurre con la intensidad 2 y la intensidad de malla B. Vamos a asignar a la intensidad de malla B el mismo sentido que la única intensidad que pasa por ella perdón, que la, la intensidad 2 que solo pasa por la malla B y para la malla C le asignamos por las mismas razones el sentido a la intensidad que hemos asignado a la intensidad 4 y una vez que tenemos esto eh, vamos ya a plantear las 5 ecuaciones que me relacionan mis intensidades reales con las intensidades de malla y sub 1 pertenece solo a la malla A y como lo hemos asignado en el mismo sentido, pues ahora, I sub no es igual a I sub A. I sub 2 pertenece solo a la malla B. Y como le hemos asignado en el mismo sentido, pues I sub 2 va a ser directamente I sub B. I sub 3 pertenece tanto a la malla A como a la malla B. Y vamos a ver qué sentido tiene respecto a las intensidades A y B. Podemos comprobar que I sub 3 recorre la rama en el mismo sentido que la intensidad I sub a, luego I sub a será positivo y también el mismo que I sub b, por lo tanto va a ser la suma de I sub a más I sub b. I sub 4 pertenece solo a la malla c y le hemos asignado el mismo nombre, el perdón, el mismo sentido, por lo tanto I sub 4 es I sub c y finalmente I sub 5 Pertenece simultáneamente a las mallas B y C podemos comprobar que le hemos dado el mismo sentido que a sub B sin embargo, sentido contrario a I sub C por lo tanto será I sub B menos I sub C estas son las ecuaciones que me resuelvo para el final porque ahora lo que vamos a hacer es plantear las tres ecuaciones de malla tenemos ecuación de malla A, ecuación de malla B y ecuación de malla C y para eso hacemos lo que hemos hecho siempre Vamos con la ecuación de malla A. Planteamos para las tres la ley de las, de las mallas de Kirchhoff. Vamos con la A. Recordad que lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a ver en qué sentido eh, atraviesan los generadores. Bueno, primero, ¿qué generadores hay? Para la malla A y tenemos el generador 1, el 2 y el 3. Lo que vamos a hacer es ver en qué sentido atraviesa la intensidad de malla A cada uno de los generadores. E sub 1 lo atravesamos entrando por el negativo, o sea, eh, perdón, entrando por el positivo y entrando por el negativo, luego será negativa. E sub 2 la atravesamos entrando por el negativo y por el positivo, luego será eh, positiva. Y E sub 3 también será positiva porque la intensidad de malla entra por el negativo y sale por el positivo. Por lo tanto, lo que tengo es que E sub 1 lo tomo como negativo, menos E sub 1, E sub 2 va a ser positivo y E3 también es positivo. Igual a las caídas de voltaje en cada una de las resistencias. Empezamos con R1 y R2 que solo pertenecen a la malla. Pues R1 más R2 que están en serie. Por I sub A que es positiva por definición en la malla. Más R3 y R4 que pertenecen simultáneamente a las mallas A y B. Sabemos que I sub A es positiva porque estamos en la ecuación de malla A. Lo que tengo que ver es si I sub B es positiva o es negativa Y podemos comprobar que es positiva porque A las resistencias 3 y 4 Los sentidos de las intensidades, las hemos asignado exactamente, perdona, las intensidades de malla que se les hemos asignado exactamente el mismo sentido Por lo tanto, más I sub B Y la malla A no comparte nada con la malla C Así que ya hemos acabado con la ecuación de malla A Ecuación de malla B lo que tenemos son tres generadores. E sub 3, E sub 5 y E sub 6. Vemos que E sub 3 lo atravesamos internamente de negativo a positivo, por lo tanto es positivo. E5 lo mismo, sin embargo, E6 va a ser negativo. Igual, resistencias. Las que pertenecen solo a la malla B son R5 y R6. R3 y R4 acabamos de ver que pertenecen simultáneamente a la malla B y a la A, y como tienen el mismo senti el sentido, las dos positivas. Y luego tenemos R7, que pertenece simultáneamente a la malla B, por lo tanto I sub B por definición en esta ecuación positiva, y pertenece a I sub C. I sub C puede ser negativa o positiva, y lo que estamos viendo es que eh, a, R5, a R7 perdón, I sub B la atraviesa digamos de arriba a abajo, I sub C de abajo a arriba, por lo tanto I sub C tiene sentido contrario a I sub B, así que será negativo y finalmente, para la ecuación de malla C, tenemos eh, dos generadores, E4 y E5. E4 eh, va a ser positivo porque internamente lo atravesamos de negativo a positivo, sin embargo, E5 va a ser negativo porque lo atravesamos de positivo a negativo. Igual, caída de voltaje es la única resistencia que hay en la malla, eh, perdón, perdón en la eh, R8 mejor dicho que es, solo pertenece a la malla C pues I sub C por R8 más la otra resistencia que hay en la malla es R7 que hemos visto que pertenece a las dos A, B y C pero como estoy en la ecuación de malla C I sub C por definición es positiva y como I sub B hemos visto que tiene sentido contrario le tenemos que asignar aquí negativo cuando sustituya lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar, para la ecuación de malla A, ah, menos 12 más 4 menos 12, igual R1 más R2, si lo sumamos, eh, nos van a dar 3 kilomios, pues 3 y sub A, y R3 más R4 nos da 15, pues más 15 y sub A más 15 I sub B. Ecuación de Maya B. E3 más E5 menos E6. Pues 12 más 1 menos 5. Igual a R5 más R6 que serán 7. Y sub B. Más R3 más R4 que son 15. Y sub B más 15. Y sub A. Más R7 que son 5. Pues más 5. Y sub B. Menos, ojo con este menos, 5 I sub C. Y finalmente para la ecuación de malla C, e 4 menos e 5 es 6 menos 1 igual a I sub C, porque R8 vale 1, más 5 I sub C menos 5 I sub B. A continuación lo que hacemos es sumar y agrupar todo. Y me van a quedar mis tres ecuaciones de la siguiente manera. Para la ecuación A lo que me queda es que 4 es igual a 18 y sub A más 15 y sub B. Para la B me queda que 8 es igual a 15 y sub A más 27 y sub B menos 5 y sub c, y finalmente para la ecuación c me queda que 7 es igual a menos 5 y sub b más 6 y sub c. Esto de escribir las silla es cuestión de preferencias, manías. A mí me gusta dejar en vertical siempre en un sistema de ecuaciones las, las variables, es decir las incógnitas y suba la misma columna y sube y se queda dejar un hueco como en la c se deja y sube la misma eh, y sub -c en la misma y a partir de aquí cada uno usaría el método que mejor mejor crea conveniente para hacerlo se puede hacer o por sustitución o eh, por gauss o por ejemplo por Kramer. yo normalmente para ecuaciones de tres eh, para el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas me gusta más el método de Kramer. sin embargo en esta en este caso concreto vamos a usar sustitución, porque si os dais cuenta, lo que tengo son tres ecuaciones, pero solo en una, en la B, aparecen las tres incógnitas. En la A solo aparece IB y en la C solo aparecen B y C. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar y sub A en la primera y dejarla en función de I sub B. Despejo y sub C en la, segunda, en la tercera, la dejo en función de I sub B y sustituyo en la B y ya tengo todo en función de I sub B. Es decir, lo que vamos a hacer es despejo en la A lo que vale y sub -B. Y me da que i sub a es 4 menos 15 i sub b, todo ello dividido entre 18. Y en la c me queda que i sub c es 5. Perdón, 5. Esto está mal. Un momentito, perdona que no sé. Ay, ay, ay, ay, ay. ay no sé por qué he puesto aquí 7 cuando estos son 5 como una casa porque 6 menos 1 no son 7 6 menos 1 obviamente son 5 ahora está bien pues esto es 5 más porque sub B pasa sumando 5 y sub B entre 6 y con estos dos despejes sustituyo la ecuación B y me queda que 8 es igual a 15 sustituyo 15 por todo, haya, eh, perdón, 15, no, y por todo esto que hay aquí, perdón, 15, no sustituye sub A por todo esto que hay aquí, es 4 menos 15 y sub B entre 18 más 27 y sub B menos 5 y sub C y sub C lo sustituyo por todo esto de aquí. 5 más 5 y sub B entre 6. Y lo que me va a quedar es que la ecuación B operando a ver, eh, decía yo desarrollando estos paréntesis la ecuación B me va a quedar que 8 es igual a 3,33 menos 12,5 y sub B más 27 y sub B menos 4,17 menos 4,17 y sub b agrupando lo que hay sub b en un lado y los términos independientes en el otro me queda que 10,33 y sub b es igual a 8,84 por lo tanto si despejamos y sub b nos va a dar 8,84 entre 10,33 y esto va a ser igual a 0,856 miliamperios. Por lo tanto, ya tengo he calculado I sub B. Vamos a recuadrarlo por aquí. I sub B es 0,856. Con este valor de I sub B, sustituimos aquí arriba para obtener I sub A. Si hacéis la cuenta os va a dar menos 0,491 miliamperios. Y con las mismas sustituimos en la ecuación C el valor que hemos obtenido de I sub B y nos va a dar que I sub C es 1,547 miliamperios. Si comprobáis estas tres soluciones en, las, en el sistema original de ecuaciones, que recordad que es esto de aquí, podéis ver que estas tres soluciones son las soluciones que satisfacen simultáneamente las tres ecuaciones. Bueno, pues con esto nos venimos aquí y calculamos las cinco intensidades que tendríamos eh, que resolver esto es, eso es lo que estamos buscando de verdad, las intensidades reales que pasan por mi circuito, por lo tanto, y sub 1 será menos 0,491 miliamperios, y sub que si sub 2, 0,859 miliamperios, y sub 3, que si sub A, más y sub B 0,365 y sub 4, que es I sub C, 1,547 miliamperios, y sub 5, que es la resta de la vila C, menos 0,691. Y este sería ya el resultado final de mi problema. Y en este caso hemos obtenido dos intensidades que son negativas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que I sub 1, que yo he supuesto que entraba en el nudo, en realidad, en el nudo de la izquierda, no entra en el nudo de la izquierda, sino que sale del nudo de la izquierda y, por lo tanto, entra en el nudo de la derecha. Es decir, esto estaba equivocado. E I 5 también tiene sentido contrario. Habíamos supuesto que va para abajo, aquí, pues no. I 5 va para arriba. Y, por lo tanto, no entra en el nudo de abajo, sino que sale del nudo de abajo. En vez de dejarlo así tachando todo, lo suyo es volver a eh, dibujar los nudos. Es decir, lo que habría que hacer es... Vamos a borrar aquí que nos estorba un poco ya lo que no nos haga falta, esto de aquí, ya no lo queremos. Lo que tendréis que hacer es eh, dibujar solo los nudos. Es decir, no haría falta... En rojo no, vamos a hacerlo así, en azul. Dibujaríamos solo los nudos. El nudo de la izquierda, donde se juntan tres, el nudo de la derecha, donde se juntan cuatro cables y el nudo de abajo. Simplemente con esto valdría. Y pondríamos los sentidos reales. Y sub 1 hacia arriba, y sub 2 aquí, entrando en este, saliendo de este, y sub 1 entraría aquí, y sub 3 entraría en este y sub 4 sale del de arriba, entra en el de abajo, y sub 5, en vez de entrar en el de en medio, perdón, en vez de salir, entra, sale del de abajo, y esto también sería y sub 2. Y comprobaríamos que se cumpla la ley de los nudos y simplemente sería con valores ya positivos, porque tenemos los reales, es decir, cogemos los valores absolutos, comprobar, que si sumamos aquí eh, las dos que salen, que son I1 y I3, nos tiene que dar I2, siempre en positivo todo, aquí entran I1, I3, I5 y sale I4, luego si sumo 1, 3 y 5 me tiene que dar la 4, y aquí entra la 4 y sale la 5 y la 2, si la sumamos 5 y 2 tiene que dar la 4. Si lo hacéis con estos datos que tenéis ahí siempre en positivo, vais a comprobar que realmente se cumple, por lo tanto ya tendríamos nuestro problema resuelto.